Este domingo. Continúa el campeonato de la primera división del INAFA. 10 de la mañana. 10 de la mañana. Asociación Deportiva Narango recibe al Lancaster. Véalo, Véalo disfrútelo, vea, disfrútelo a través de a través de, de TVCD Deportiva TVCD en el Facebook Live y la página del equipo del Lancaster. ¡Los esperamos! Los esperamos.